Las ventas es una transferencia de energía, es una transferencia de emociones, no necesariamente sobre un producto, es también sobre una idea, sobre cosas que tú piensas. Las ventas las usamos todo el tiempo y todo el tiempo estamos transfiriendo esa energía. Por eso, si quieres ganar más dinero una de las, o quieres vender más, no es la mano a quien quiere vender más. Una de las cosas principales que tienes que hacer es tener una buena energía. ¿Para qué? Para transmitir esa energía. ¿Qué sucede cuando transmites esa energía positiva y que la gente quiere estar cerca de ti? Vas a vender. Ahora, para poder tener la energía positiva y poder transferir una buena energía, tienes que ir mejorando tus hábitos. En la medida en que mejores tus hábitos, ¿qué va a suceder? La gente va a atraerse hacia ti porque les transfieres buena energía. ¿Por qué hay creencias negativas de las ventas? ¿De dónde vienen? Hay algo importante antes de, de hablar de eso, es... Tienes que entender que muchas veces no vendemos, ¿por qué? Porque hay muchas creencias negativas de las ventas. El cerebro funciona a dolor y a placer. El cerebro funciona a dolor y a placer. Entonces, ¿qué sucede? ¿cuál es la principal función del cerebro? Alejarte cuando hay dolor. ¿Cuál es la principal función del cerebro? Alejarnos cuando hay dolor. Es alejarnos cuando hay dolor. O sea, cuando hay peligro, ¿qué hace? No, no. Vete, corre. O sea, es el cerebro primitivo que tenemos, la parte primitiva y hace, lo que hace es protegernos del dolor y acercarnos al placer. Entonces, si tú tienes creencias negativas de las ventas, ¿qué crees que va a hacer tu cerebro? Te vas a decir, no, no vendas no vendan. ¿Por qué no? Te van a rechazar, te vas a sentir mal. Entonces, lo que voy a hacer durante el día de hoy y mañana es cambiarte las creencias negativas a positivas. ¿Qué sucede cuando empiezas a cambiar las creencias negativas a positivas? te va a dar placer vender. ¿Sí me sigues? Dime, sí David. sí, David. Es muy importante que tú vayas cambiando esas creencias a positivas y en la medida en que lo vayas haciendo, vas a vender de manera inconsciente. ¿Sí me sigues? Sí, David. Levanta la mano quién quien sí me sigue con lo que le estoy diciendo. Choca con David y le sí compro, lo que dice David. sí, compro lo que dice David. Entonces, ¿por qué hay creencias negativas de las ventas? Porque según Maslow una de las necesidades básicas del de ser humano es la necesidad de ser aceptados. ¿Qué sucede en las ventas? ¿Usualmente hay? No, no, rechazos, no, rechazos, no. Entonces, lo que vamos a hacer es entender primero que nada es cómo hacer que un no se convierta en algo positivo y entender que es un no en este momento. Pero puede ser un... Un sí después. ¿Sí te da sentido? Muy bien. ¿Cuáles son las creencias negativas por las cuales no les gustan las ventas o la sociedad en general no les gustan las ventas? Sí, por, rechazo. Okay, por rechazo. ¿Por qué más? Porque, okay, porque los vendedores somos rateros o porque somos estafadores. ¿Por qué más? Mentirosos, gracias. Porque te da pena, ¿por qué más? ¿Por qué sientes que no has entrenado? ¿Porque sientes que no sabes? Les platico una historia. ¿A ¿Quién le gustan las historias? Levanten La mano. Dime, David. Platícame una historia, por favor. David, platícame una historia. Oh. Voy a contar una historia. Cuando yo tenía más o menos como cinco años, háganle. Uh. El que pasó a Saúl. Uh. <risa> más o menos cuando tenía como cinco años. A mí me habían expulsado de, de, no, no como cinco como ocho más o menos. Me habían expulsado de varias primarias. Yo estaba en la primaria. ¿A quién me expulsaron de las primarias igual que a mí? ¿A nadie? ¿A ti sí? Eso es todo, Alex. Por eso claro, me claro, caíste claro. bien. Y recuerdo que mi papá, bueno, mi mamá siempre se ha dedicado a las ventas. Del lado de mi mamá, eh, la familia Estrada son bailadores, les gusta la fiesta, tocan instrumentos, venden, ponen negocio. Y del lado de mi papá son estudiados sacerdotes, eh, ingenieros abogados, a quién le pasa algo así, levanta la mano o sea, de lado mi mamá son todos eh, negociantes y les gustan las ventas, y pues bueno en ese tiempo, pues mi papá estudió ingeniería mecánica y me acuerdo que me decía me agarró en ese momento que me habían expulsado de la primaria y me agarró así de los brazos y me dijo, mi hijo si lo siguen expulsando en las escuelas, se va a dedicar a las ventas igual que su mamá y yo sí, ¡No, papito! ¡No! Hay un, un estigma, ¿verdad? O sea, hay un, mucha energía negativa. Yo recuerdo que me daba pánico y decía: No manches, voy a estudiar, yo no quiero acabar como mi mamá. Y miren cómo acabé, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es que mucho tiene que ver con la programación que te dan desde niño. A mucha gente no le gustan las ventas porque pues sus papás, es, ¿no? Tú estudias, ten un trabajo, para mí es pues una creencia eh, limitante. ¿Sí te ha sentido? Entonces yo viví con esa creencia mucho tiempo, como hasta los 16, 17 años. Y empecé a leer, empecé a estudiar. Y me acuerdo cuando tenía 21 años, empecé como primer coach. Y le pagué mucho dinero. Me costó mucho. O sea, en ese momento yo pensaba que era mucho dinero, pero bueno, ya después que lo recuperé dije, no es tanto. Sin embargo, lo primero que me dijo es, David, ¿quieres donar mucho dinero? Díganme, Sí. Sí. Así me dijo, ¿eh? acerca a tu cabeza Tienes que aprender a vender Yo no mames. <risa> Imagínense yo a los 22 años O sea, dije, ¿qué? Que te contraté para que me enseñaras Las mieles de los negocios Y embargué mi casa para poderte pagar Y me sales con que tengo que aprender ¿Quieres una Narlana? Aprende a vender Y yo Yo estaba trabajando en ese momento en General Electric Como gerente de manufactura y yo, ¿entonces qué me estás diciendo? Pues ponte a vender. yo Pero en inglés, vale, le dije. Y le digo, ¿de dónde me meto? En un multinivel. Le dije, no, hombre, no, hombre. Yo así. Le dije, si quieres ganar más dinero, ponte a vender. Y me metí en un multinivel en ese tiempo. Yo lo que te puedo decir es que si yo no hubiera aprendido a vender cuando me metí al multinivel, yo no ganaría lo que gano en este momento. El detalle es que aprendí a vender. Si te da sentido. Lo que te quiero decir es que la creencia de pensar que el vender es, pues, no tuviste trabajo. O sea, todas las creencias de que somos rateros, de que somos esto, de que somos el otro, te están previniendo de que ganes más. Vender es servir. Yo no estoy pensando en si te voy a vender o no. Estoy pensando cómo te voy a ayudar. Yo tengo conectado las ventas con mi corazón y lo que estoy pensando todo el tiempo es cómo te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar. Sí estoy pensando en vender, pero para mí las ventas es ayudar.